Hola, somos el dúo Álvaro González, Gastón Inda, y vamos a hacer un tema propio que se llama El Altillo.